los funcionarios del Ministerio de Economía y la Ministra de Educación de la provincia llevaron a los gremios lo que es la, la propuesta de la provincia en materia salarial y en materia de condiciones de trabajo. Esperamos en los próximos días tener una respuesta de parte de las, de las entidades gremiales que van a, a evaluar la propuesta que fue realizada en términos generales y en lo salarial eh, es una propuesta que comprende el 46% de incremento para, para este año 2022, entramos que van desde marzo a septiembre, un 22% en marzo, un 8% en mayo, un 8% en agosto y un 8% en septiembre, con revisión en el mes de septiembre para garantizar... La, lo que fue la premisa del gobierno durante el año anterior y durante el presente año, de que es que los salarios se ubiquen por encima de la inflación. Reiterar aquí lo que dijimos en anteriores oportunidades, esta propuesta garantiza que, que el salario se vaya ubicando en todos los tramos por encima de la inflación, y además eh, es, una, es una propuesta que eh, contiene además otras cuestiones importantes que tienen que ver con condiciones de trabajo que se fueron discutiendo en reuniones técnicas, como tiene que ver con la conformación de, de comité mixto, con todo el esquema de titularizaciones, de, de traslados, de cuestiones que hacen a la carrera docente y que van a ser contempladas también en esta oportunidad. Sí, además de eso, por única vez en el mes de marzo, Va a haber un reconocimiento mayor al, al, con, al complemento de material didáctico, es decir, por única vez en marzo van a cobrar 6.000 pesos por eh, material didáctico. La paritaria provincial eh, mejora incluso la paritaria nacional, no solo en el medio punto que ofrece de incremento, sino en el adelantamiento, por ejemplo, del tramo de mayo que en el caso de Santa Fe lo pagaría en mayo y no en junio, y eso impacta en el aguinaldo siempre mejor. Por lo tanto, creemos que el salario que queda definitivamente para los maestros santafesinos es el mejor de la región. El sueldo inicial del maestro de grado arrancaría con mil pesos, más la bonificación del de material didáctico en marzo y llegaríamos a más de mil pesos en septiembre. Es una muy buena propuesta, que la analicen con serenidad, que hemos trabajado mucho en llevar siempre el salario de los docentes santafesinos a estar entre los mejores del país, respetando todos los acuerdos federales, pero superándolos, y además con un esfuerzo de la provincia también en considerar otros aspectos dentro de la paritaria que han sido los temas de debate y discusión que hemos tenido en las comisiones técnicas.